El marinero grata. La tarde balancea el puerto. Los pesqueros asoman por la bocana. Silbidos de gaviotas. Empieza la lonja. Redes con aromas. Algas mojadas. En los volardos de amarre. Arrastrados los barcos. Que arreman camiones fríos. Tierra adentro. El marinero al amar grato, baja su equipaje, camina por el puerto buscando a Carmen.